jugó sumisamente a la estrategia que le marcaba su presidente Casado, hoy fracasado líder de su partido, que puso la confrontación como método de acción política frente a la necesaria unión y colaboración institucional. Le recuerdo que, precisamente, en plena crisis de su partido, usted suspendió su agenda institucional durante una semana, dejando a Zaragoza en un segundo plano. Debería saber que todo no vale a estas alturas. La crisis económica unida a la pandemia se cebó en lo más frágil de nuestra población, nuestros ancianos en residencias. La terrible mortandad en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, dirigida por su partido, trae causa de dos derivadas de sus políticas neoliberales. Ustedes, incluyo aquí el bipartidismo, fueron los causantes del negocio que promovieron en los años 90, privatizando las residencias de ancianos, abandonando toda iniciativa en favor de las residencias públicas en lugar de generar redes comunitarias de apoyo en sus propios domicilios. Un sector mal pagado, mal asistido y regido bajo la lógica del beneficio privado supuso el abandono a su suerte y la muerte de cientos de miles de ancianos ahora bajo la investigación de los tribunales. La otra derivada neoliberal fue el abandono de la sanidad pública, el trasbose de fondos en favor de la privada, los recortes y la desinversión también incrementó protocolo mediante ese número de muertes en las residencias privadas. Hacía falta mucho ruido, mucha confrontación para tapar tanta muerte injusta y ustedes, dirigentes del PP, se prestaron a ello. Y el escenario europeo resultaba funcional para dar cumplida cuenta a sus puestas en escena propagandísticas y manipuladoras. Y eso es lo que han hecho en Zaragoza, poner en acción su aparato de propaganda, fiando a los fondos europeos los posibles éxitos en su gestión. A eso le hemos llamado venta de humo.